Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de co-creación en el contexto del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Estamos encantados de, de, de teneros aquí. Eh, esta es la mesa donde vamos a co-crear eh, eh, recursos acerca de buenas prácticas para la ciencia abierta, experiencias y recursos por y para Iberoamérica. Así que si esto es lo que queréis hacer, estáis en el lugar adecuado. Um, como introducción, eh, soy Irache Puebla. Eh, eh, soy, formo parte del equipo de ASAP Bio. Somos una organización no lucrativa que promovemos el uso de preprints para acelerar la publicación de la ciencia. Tenemos un enfoque en biología, pero encantado siempre de colaborar con investigadores y otras personas interesadas de, de otras disciplinas. También soy voy, una de las uh, facilitadoras de hoy. Pero, por supuesto, voy a hacer esto con mi co-facilitador, eh, Arturo Garduño Magaña. Arturo, ¿te quieres eh, presentar brevemente? Claro que sí. Un gusto saludarles a todas y todos los aquí presentes. Eh, mi nombre es Arturo Garduño Magaña. Eh, actualmente soy gerente y capacitador de del programa de subvenciones abiertas, de revisores de subvenciones abiertas de Pre-Review. Eh, al igual, es, es una pequeña organización que pues básicamente nos dedicamos a apoyar y a a fortalecer los vínculos, con, sobre todo con eh, investigadoras e investigadores que están iniciando su, su carrera en el proceso de revisiones de, de artículos y pues eh, enfocándonos principalmente en la revisión de los preimpresos. ¿no? En el programa que yo llevo vemos un poco más la revisión de, de proyectos de, de subvenciones, de financiamiento, pero eh, pues también vemos todo este tema de manuscritos y va a ser un gusto compartir nuestras experiencias en torno a Ciencia Abierta con ustedes el día de hoy. Y escucharos, por supuesto. Muchas gracias, Arturo. He visto que se están uniendo otros participantes, así que creo que igual le vamos a dar unos cuantos segundos más eh, antes de comenzar para que nadie se pierda nada, por si acaso están buscando los enlaces. Sé que hay otras dos mesas en el programa eh, también, así que si estaban buscando la mesa, etcétera, creo que les podemos dar otro minuto o así. Eh, pero brevemente, os vamos a dar una introducción a lo que vamos a hacer en la mesa eh, y cómo lo vamos a, a, a cómo es, cómo hemos separado la, los enfoques para hoy y para la segunda sesión de mañana. Todas las mesas tienen dos partes, así que estamos en la primera sesión. Eh, de hoy y mañana seguiremos el trabajo. Y gracias Arturo por compartir el documento colaborativo porque va a ser una parte bastante importante de la actividad. Vamos a usar mucho este documento de Google. Queremos sobre todo capturar todo el conocimiento, experiencias e interés que hay dentro de, de, de esta sala virtual. Y vamos a usar este documento pues para capturar vuestras ideas eh, y por supuesto también para ese, ese trabajo de co-creación que esperamos que dé lugar a documentos y recursos que, que podamos compartir con la comunidad, por supuesto. Muy bien, veo que tenemos ya eh, eh, un cierto número en la sala. Voy a proponer que empecemos y por supuesto vamos a volver a, a compartir luego después el, el documento y seguiremos dando detalles de cómo vamos a, a, a, a abordar el formato de, de la mesa. Eh, como explicaba, estamos en la primera sesión y lo que queríamos eh, hacer hoy es, es trabajar más en identificar eh, buenas prácticas y recursos en ciencia abierta y también para, para hacer este trabajo empezar también con un poco de discusión con, con todos vosotros y vosotras sobre vuestra experiencia y conocimientos para que podamos hacer uso de ello de la manera más eficaz posible. Así que hoy vamos a tener como un poco más de discusión acerca de cuáles son buenas prácticas, qué recursos son útiles o nos faltan para que, sean, eh, eh, eh, que les podamos hacer ese trabajo de co-creación para hacerlo disponible a comunidades con este enfoque en Iberoamérica. O sea, podemos utilizar recursos que ya existan y adaptarlos o decir hay lagunas, hay otros recursos que podrían ser útiles a nuestra comunidad en los que podemos eh, trabajar. Entonces, lo, lo que vamos a hacer hoy como agenda es os vamos a dar una breve introducción a, a qué son los objetivos de la mesa que queremos eh, conseguir. Eh, vamos a hacer una breve encuesta mediante Zoom. Eh, porque para tener una idea, como explicaba, de cuáles son los temas dentro de este, eh, no sé si llamarlo paraguas o paracaídas, como hablaba Eva Méndez antes, que es muy amplio, de ciencia abierta, con, eh, cubre muchos elementos, pero creemos que sería importante eh, eh, focalizarnos en unos cuantos, hemos de, proponemos tres, para que podamos centrarnos en ellos y trabajar de manera más concreta. Y después de la encuesta, una vez que tengamos ya esos temas eh, definidos, vamos a tener una discusión en grupo eh, acerca de cuáles son vuestras experiencias, conocimientos eso, en, en buenas prácticas, eh, recursos que conozcáis, que habéis utilizado o que digáis, mira, esta es mi experiencia, quería compartir esto con mis estudiantes y no había documento, etcétera, o sea, capturar un poco to todas estas per perspectivas del grupo. Y al final vamos a sintetizar todo eso un poco para que ya vayamos definiendo cuáles son los documentos en concretos en los que vamos a trabajar mañana. O sea que la idea es de, de aquí al final de esta mesa que tengamos una idea de mañana eh, cuáles son los temas concretos y documentos concretos en los que vamos a pasar más tiempo pues añadiendo nuestras ideas, texto, etc. Entonces, respecto a la mesa de, de esta mesa, ¿qué queríamos? Eh, por ¿Cuál es la motivación, digamos? ¿Queríamos, como explicaba, desarrollar recursos que tengan este enfoque a las, en ciencia abierta, pero para las comunidades de Iberoamérica? ¿O si existen recursos, porque hay muchos recursos sobre la ciencia abierta, eh, de diferentes eh, disciplinas, localidades, eh, eh, regiones geográficas, etcétera? Si hay recursos que conocemos ya y que los hayamos utilizado en inglés, podríamos eh, eh, también tener un trabajo de traducción a, al español o portugués, que son los idiomas de las lenguas del Congreso, para que haya esos recursos disponibles en, en esas lenguas, no todo es el inglés, hay muchas comunidades y queremos que las comunidades iberoamericanas tengan, tengan acceso a estos recursos. Y como explicaba, la otra motivación es que sabiendo que vamos a tener este congreso con todas estas perspectivas tan variadas, diversas y, y, y ricas, que queríamos eh, utilizar esta experiencia que vamos a tener todos en un mismo sitio hoy para eh, ayudarnos a crear estos documentos y recursos. Entonces lo que queremos, como decía, es documentar estas buenas prácticas, y, pero para el final de la mesa tener unos recursos concretos que habremos desarrollado o dando un resumen o una un, un cierta información sobre buenas prácticas para la ciencia abierta, eso son las temáticas en las que nos centraremos, que las vamos a definir juntos y si otra, hacer eh, esa traducción, ¿no? utilizar nuestra capacidad lingüística para adaptar en cualquier recurso que nos pueda parecer útil y también eh, publicar eso para que esté eh, disponible para la comunidad. Entonces, para empezar, porque sé que hay diferentes personas eh, como asistentes, y que cada uno de nosotros traemos nuestra propia perspectiva dentro de la ciencia abierta. Yo tengo mayor experiencia, por ejemplo, en, en los temas editoriales y también me interesa la, la apertura de datos, pero sé que hay muchos otros elementos dentro de ciencia abierta, ciencia eh, ciudadana, eh, políticas de ciencia abierta, la evaluación de investigadores. Hay muchísimos temas, entonces pensamos que lo mejor podría ser que Mediante una encuesta os eh, preguntemos cuáles son los temas que os interesan, los, lo que más, lo, donde tenéis mayor conocimiento y perspectivas que aportar. Y mediante esto podemos empezar a definir cuáles son lo, los ámbitos en los que haya mayor experiencia en este grupo para poder centrarnos en ellos. Entonces vamos a lanzar esta encuesta mediante eh, Zoom, así que Christian, cuando quieras. Eh, la pregunta de la encuesta es, ¿cuáles son los tres temas sobre ciencia abierta en los que tienes mayor experiencia o conocimiento? Y aquí podéis eh, seleccionar más de uno, os voy a pedir que seleccionéis los tres temas en los que eh, tengáis mayor conocimiento, experiencia o, o mayor interés, <risa> eh, pero la idea aquí, como decía, era aprovechar esos conocimientos que ya tenemos para luego ir aplicándolos durante el proceso de co-creación. Así que le vamos a dar un minuto así, veo ya bastante actividad, genial. Um, vamos a darle un minuto así para que podáis hacer vuestra selección y luego vamos a mirar todos juntos qué es lo que sale de ahí. Um, porque había pensado, oh, igual hay tres uh, selecciones, igual no sale el, el ranking aquí con los tres primeros, pero veo que igual hay empate. <risa> o sea que veremos qué es lo que sale. Eh, vamos a dejarlo abierto un poquito más porque faltan algunos votos, creo, así que igual, unos cuantos segundos más. Perfecto, voy a hacer la llamada ya final de los tres últimos segundos. Así que si te falta poner los votos, esta es la última llamada. Um, añádelo ya. Y si no creo que podemos ir ya tres dos uno y podemos cerrar ha habido ya bastantes votos aquí o sea que ¿Listo? creo que no. perfecto sí yeah. alguien más al último entonces uh, ah perfecto justo in extremis <risa> cada voto cuenta esto es uh, muy democrático uh, están viendo mi deben estar viendo los resultados Sí, yo lo veo, gracias. Espere, sí, supongo que es lo mismo para todos. Perfecto, sí. pues vamos a ver lo que, lo que, hemos, lo que ha salido con, lo, lo, con mayor número de votos. Vemos acceso abierto, un tema muy candente, hay mucho movimiento aquí, así que interesante que haya, que haya salido, perfecto. Y luego vamos a ver cuáles son los otros que tengan eh, más votos. Veo que hay, eh, después datos de este, abiertos, tenemos datos abiertos, perfecto. Uh, también algo muy candente, hay mucho movimiento, de, por lo menos en Estados Unidos y Europa se están moviendo mucho las políticas respecto a esto, perfecto. Y creo que lo siguiente es... Educación, educación. y desarrollo perfecto, perfecto, pues tenemos los tres, creo, ¿no? Que no me estoy equivocando. Perfecto, tenemos acceso abierto, datos abiertos y educación y desarrollo de habilidades de ciencia abierta, perfecto. Pues lo que vamos a hacer entonces es focalizarnos en estos tres um, y Arturo igual si no te importa tomar nota de esto para que estás seguro que no me, se, que no se me vaya el hilo de los tres temas creo que está bastante claro acceso abierto datos abiertos educación y desarrollo de habilidades que suena bastante claro entonces lo que íbamos a proponer que hagamos es en la siguiente parte, ahora que tenemos estos temas y no os preocupéis que va a haber tiempo, voy a explicar de, de todo esto, cómo hacerlo. Eh, teníais en el chat un documento Google que, como hemos explicado, es lo que vamos a, a utilizar eh, para capturar vuestras contribuciones. Entonces deberíais encontrar en la parte con la agenda, etcétera, esta sección que es donde vamos a empezar eh, a capturar un poco vuestros conocimientos. Eh, lo que vamos a sugerir es que vayáis todos, por favor, al documento Google si encontráis esta sección y vamos a daros como unos 10 minutos para eh, contribuir a ciertas preguntas que hemos añadido en el documento Google y que las he puesto aquí también como referencia, que son las siguientes. Y, y esto, pues, como decíamos, es en los tres temas que hemos eh, seleccionado mediante la encuesta. Las preguntas son, en el contexto de eh, tu experiencia en ciencia abierta, ¿qué ejemplo de buenas prácticas de, destacarías? Y esto puede ser sobre cualquiera de los tres temas. Eh, como decía, datos abiertos, acceso abierto, educación y desarrollo de habilidades. Segunda pregunta, ¿qué recurso? Si hay algún recurso que conoces, documentación, ejemplos de, de políticas, eh, guías, infografías, postres, cualquier cosa que sea útil, eh, eh, en el ámbito de estas eh, áreas de ciencia abierta, si lo podéis añadir, porque es algo que vamos a utilizar. Por ejemplo, si tenéis un recurso que es en inglés, añadidlo, porque nos puede servir mañana si decidimos de, eh, hacer la traducción. Y la tercera eh, pregunta ya que tenemos es cuándo empezó cuando empezaste a involucrarte en la ciencia abierta. Um, ¿Qué recursos o apoyo habrían sido útiles? Y la idea de esto es más que nada de también pensar un poco en si hay alguna documentación, información, guías, que donde tengamos lagunas, digamos, una cosa son los recursos que ya existen y otros los que podría ser interesante empezar a construir eh, de nuevo. Entonces vamos a proponer... Que utilicemos unos 10 minutos para que podamos capturar la información de todos los asistentes mediante el, el documento Google y una vez que acabamos los 10 minutos lo que vamos a hacer es eh, revisar todo eso juntos, ver un poco dónde hay áreas de consenso, cosa, hablar un poco de si nos falta algo, añadir mayor, eh, más ideas a lo que tenemos ya escrito para que tengamos una idea un poco global de cuáles son las áreas en las que nos queremos eh, focalizar para mañana. Entonces, con eso voy a parar de eh, compartir pantalla. Voy a mirar. Tenéis todos el documento. A avísenos si a alguien le, le falta el documento o necesita eh, un poco de ayuda con la orientación. Y lo que voy a hacer también lo que puedo hacer, si, si os ayuda, es voy a pa compartir pantalla del documento para orientar un poco dónde están las preguntas. Justamente, de todas formas, perfecto. en el chat también les estamos compartiendo este, la sección. Si se van perfecto. a la parte de agenda, eh, es, en primera sí. sesión, Aquí ahí mismo. van a encontrar. Exactamente ahí. Ahí está, perfecto. Pues donde está ella destacado. La idea es: como decíamos, esto es acceso abierto, uh, datos abiertos o educación y desarrollo de habilidades de ciencia abierta. Puede ser sobre cualquiera de estos temas. Y. Um, que iba a decir, no hace falta, no quiero que haya ningún tema de agonía. decir, no me conozco cuatro bullet points para esta pregunta. O sea, cualquier contribución está bien. O sea, puede que haya temas de los que conozcáis más o menos. Lo que os vaya bien contribuir para estas preguntas. Lo que queremos es tener una opción de capturar eso, lo que decía, el conocimiento de todos los asistentes. Así que en mi reloj y 16. Um, Vamos a empezar todos a contribuir en el documento y avisaré en unos 10 minutos alrededor de las uh, y 25 y 26 para que empecemos la discusión. Adelante. Bien, gracias a todos por todos los comentarios. Aún hay tiempo, eso ¿eh? os quería avisar que quedan tres minutos y si necesitamos más tiempo tampoco hay problema. Eh, simplemente un breve recordatorio, los temas que habíamos seleccionado son acceso abierto, datos abiertos y educación y desarrollo de habilidades en ciencia abierta. O sea, cualquiera de esos temas... Eh, cualquier recursos, eh, eh, buenas prácticas o, o sugerencias que tengáis sobre ámbitos en concreto o formatos o documentos que puedan ser útiles, añadidlo al, al, al documento. Gracias. Muy bien, son 26, okay. así que hace ya como 10 minutos, um, quería mirar si aún hay actividad en el documento Google y de todas maneras, por supuesto, seguid añadiendo según tenemos la discusión, o sea, este es un documento para vosotros, vamos a tomar notas según consideremos que sea útil, pero podéis añadir en cualquier momento como parte de la discusión también, seguro que habrá Uh, nuevas ideas. Lo que voy a proponer es que vayamos uh, tal vez uh, mirando un poco lo que hemos añadido en el documento y parándonos en cada una de las preguntas para ver cuáles son las ideas que, se, que podemos tener o igual hacer mayor profundidad respecto a, a lo que habéis uh, contribuido, aportado en, en el documento. Voy a igual tal vez a lo mejor compartir pantalla. Aquí, bien. Espero que podáis ver esto. Muy bien, entonces, eh, como habíamos dicho, los temas de los que habíamos eh, sacado por la encuesta y podemos ver otra vez, a refinar todo esto, si hay aspectos concretos dentro de, de, de, estos, eh, de estas temáticas que pueden ser bastante amplias de por sí también. Eh, acceso abierto, datos abiertos y educación y desarrollo de habilidades en ciencia abierta. La primera pregunta que teníamos entonces es en el contexto de vuestra experiencia en ciencia abierta, ¿qué ejemplo de buenas prácticas destacaríais? Eh, y esto puede ser eso, o comunidades que ya lo estén aplicando, documentos o políticas que se hayan puesto en marcha, cualquier, cualquier buena práctica o, o principios que se hayan publicado o compartido con la comunidad, todo esto es válido. Eh, entonces tenemos eh, ciencia ciudadana, trabajo directo con comunidades en procesos investigativos sociales, muy importante. Quería preguntar a la persona que, que ha contribuido a esto. ¿Hay, ¿Hay algún ejemplo en concreto de un proyecto o una comunidad eh, al que podamos referirnos en cuanto a sus prácticas o, o una guía o información que hayan eh, compartido respecto a su trabajo? Estoy pensando para que nos para ayudarnos respecto a, a, a concretar un poco cuáles son esas esas prácticas. Oh, y ahora, ahora me encantaría que, que los participantes puedan interactuar, Cristian, si les puedes permitir que, que, que activen el micrófono sería perfecto. Ya está abierto su micrófono, ya lo pueden compartir, ya lo pueden perfecto. abrir. Perfecto, pues eh, si quería ver si la persona que ha añadido ciencia ciudadana, que estoy de acuerdo que es una parte bastante importante, eh, algún ejemplo de comunidades o un proyecto en particular eh, que sea relevante a esto o de ejemplo que, que conozcáis. Ok, perfecto. No, no pasa nada. Si no, también podéis compartir por el chat si hay ejemplos o enlaces, etcétera. Creo que, que lo que queremos es sobre todo capturar esa información, porque cuando hay ejemplos concretos podemos o, o lo que explicaba o ver si eso cubre ya lo que necesitamos o extraer, extraer parte de los principios. Buenas, buenas tardes. Sí, sí soy Luzdari Luz Chavarriaga, trabajo en la Universidad Autónoma Latinoamericana. No sé si es específicamente el apunte que acabo de colocar. Eh, bueno, el acercamiento pues con el tema de, de ciencia abierta ha sido más en mi condición de gestora, eh, pues trabajo en la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Soy la Subdirectora de Investigaciones y he acompañado pues el interés principal. Fue un año previo a la pandemia que yo empecé a escuchar como el tema de ciencia ciudadana y no era una práctica aquí en la institución. Por lo menos no reconocía ni en los diálogos ni en las discusiones con los investigadores pero sí se tenían prácticas de hecho nosotros pues en el año 2021 se creó el eh, un programa, pues, derivado de un programa, el centro de estudios con poblaciones, territorios y movilizaciones y digamos que allí se empezó a hacer ese reconocimiento del trabajo con la ciencia ciudadana, pero entonces mi acercamiento era para contarles que ha sido más desde la gestión, cómo entender y de hecho teníamos pues unas publicaciones derivadas de procesos investigativos de los semilleristas, los jóvenes investigadores y fue también como el reconocer que habían otras plataformas, entonces para pasamos de tener publicaciones impresas, la pasamos a acceso abierto en Open Journal, pero para la institución requería hacer un proceso de sensibilización, de reconocimiento, de eh, compartir el por qué más la publicación, por qué es más y mejor la publicación en acceso abierto. Entonces, trasladamos este proyecto editorial a acceso abierto. Y lo otro fue que hicimos un ejercicio y que lo reforzamos en pandemia, fue unos talleres, videos. Y, y un poco estrategias de sensibilización con la comunidad institucional en, te, en temas de qué era el acceso abierto, qué era la ciencia ciudadana, las herramientas que se podían utilizar porque tuvimos que pensar en replantear algunos proyectos de investigación que ya no se podían hacer esos mismos ejercicios como se estaban elaborando de manera tradicional. Entonces, fue acercarnos, capacitarnos, formarnos para poder hacer, pues uno, el entendimiento de cómo se podía trabajar metodológicamente los proyectos, pero también con los docentes, investigadores, en que se acercaran a otras formas y herramientas para trabajar algunas de las actividades que ellos ya tenían pre previstas. Entonces, ha sido más de en mi calidad de gestora. Muchas gracias, Luz, por compartir todo esto. Me parece muy interesante todo ese trabajo para, para incorporar los proyectos de ciencia ciudadana. Um, ¿Hay algo en particular que, que eh, destacarías de esa experiencia en el sentido de, de recursos que podrían ser útiles para aplicar tal vez parte de esta experiencia a otras comunidades o instituciones? Estaba pensando en el sentido de eh, tal vez haya, Tal vez lo habíais ya desarrollado vosotros, pero ¿cuáles son los principios en torno a las colaboraciones con plataformas de ciencia ciudadana o, o por ejemplo, me ha gustado bastante lo que, lo que comentabas sobre eh, concienciar de por qué la publicación es mejor en abierto? No sé si podríamos, tal vez eso sería útil, en, en el sentido de trabajar un poco más sobre el por qué. No es, no es acceso abierto porque decimos abierto y queda mejor, pero ¿cuáles son las motivaciones, los beneficios, no solo para investigadores, pero sino también para la sociedad? ¿Crees que sería útil algo así? Sí, a ver, pues nosotros lo hemos hecho o en un principio cuando empezamos a realizar este ejercicio institucionalmente, pues era un poco movido más por lo intuitivo, digamos que fue un interés más personal en su momento, no era en su momento tampoco una apuesta institucional, por eso vimos la necesidad y lo retomo y de hecho más adelante lo volví a colocar, eh, realizamos una jornada de investigación donde el tema central era la ciencia abierta. ¿Cierto? Pero digamos que estamos hablando de ciencia abierta todavía sin tener mucho conocimiento de qué era ese mundo, de las infraestructuras, de las herramientas, de todos los elementos. Entonces, era cómo íbamos incorporando esa discusión, esas discusiones institucionalmente, cómo podíamos acercar a los profesores, porque sabíamos también que los recursos en un momento eran más limitados, el tema de las publicaciones eran, pues, no solo más costosos, también habían ejercicios de investigadores, de algunos grupos, que vuelvo digo, no era que que no se hiciera, sino que no se reconocía, no se le da esa titularidad a que se trabajaba en acceso abierto. Entonces, era un poco poner en reconocimiento esas prácticas y ejercicios que hacían los y las investigadoras en sus grupos y decirse institucionalmente esto es ciencia ciudadana, esto es acceso abierto, estos son los repositorios abiertos a los que se pueden acceder. Entonces, era un poco ir recogiendo el diálogo institucional, más no de los intereses o particular de los investigadores y saber que estas prácticas que algunos tenían que ya trabajan en, con herramientas eh, con el tema de las bases de, de datos para nosotros era un poco complejo porque pasamos en un momento de tener bases de datos o accesos a bases de datos supremamente costosas con poca usabilidad y saber y reconocer que era posible pasar a a bases de datos de acceso abierto, de la misma calidad, hacer como ese ejercicio formativo con los investigadores, pero era necesario pues que nosotros nos apropiáramos de ese tema y de esos elementos. Entonces, era un ejercicio como ir a aprend aprender haciendo y aprender con los investigadores, aprender con los estudiantes y pues sabíamos que las publicaciones que nosotros teníamos, que se, eh, en el mejor de los casos salían 300, que los llevamos a un público muy específico, solo cuando íbamos a eventos, pues la posibilidad de que si se hacían en acceso abierto con un proyecto editorial más sistemático, pues lo íbamos a acercar a otras comunidades y a otras bases de datos. Por supuesto, con los mismos criterios de rigurosidad, y a comprender institucionalmente que no reñía lo abierto con la calidad, porque entendíamos que una publicación en su principio que se pagaban altos costos, pues esa era la mejor publicación o que estaba en una base de datos de ISI de o Scopus, eran las mejores. Entonces ir cambiando un poco esos, esos diálogos, esos entendimientos, esa comprensión de la posibilidad de tener otras comunidades, otros diálogos, otras relaciones, otras redes en acceso abierto, pues que eran de la misma o mejor calidad, ahí no había discusión y cómo se iba pues como generando estas condiciones, bueno digamos que ha sido todavía un trabajo en el que estamos caminando, entonces para mí por eso el interés particular de tener toda esta formación que lo que hago es aprender y aprender para poder fortalecer más el diálogo institucionalmente y que no sea la práctica de uno o dos grupos de investigación, sino que sea una comprensión institucional sobre todo el componente de lo abierto en, sus, en todo su ecosistema, si se quiere decir de esa manera. Sí, me, me gusta bastante lo que comentaba sobre la parte de... de esto, seguro que las, dentro de las instituciones esté claro, digamos, cuá, cuáles son los diferentes elementos, que, que, que estamos diciendo por acceso abierto, qué significan todos estos términos. Y también la parte que me parece importante, que podría ser útil y tal vez si queremos eh, eh, mirar esto un poco más dentro del proceso de co-creación, que puede ser útil tener los eh, algún documento o guía que tenga claro cómo los diferentes de, eh, elementos de, eh, de la ciencia abierta se conectan entre sí dentro del, de lo que es todo el proceso de investigación y cómo la institución en cada momento puede facilitar y catalizar esas prácticas. O sea, creo que por lo que comentás, lo que podría ser útil es pensar cómo hacemos esta concienciación con las instituciones y que, y que esté claro dónde juegan un rol y cómo pueden facilitar eso dentro de, de las prácticas de sus estudiantes e investigadores. Gracias por compartir ese, ese ejemplo. Voy a volver al documento para que podamos también revisar comentarios de, de otros comentarios en, en, en el documento. Tenemos también programas de, de capacitación y soporte en archivo de publicaciones eh, o oh, muy bien, datos, software, preprints por parte de las bibliotecas universitarias. Muy bien, eh, esto cubriría, quería preguntar a la persona, tal vez si, si no le importa elaborar a la persona que ha añadido, esto sería en cuanto a, por ejemplo, repositorios institucionales también o simplemente tener mayor información acerca de, las, de los tipos de publicación abierto eh, posibles. Sí, por favor, Nicolás. Sí, eh, digamos que pues, en mi caso eh, estaba pensando en comparar un poco las dos bibliotecas con las que me ha tocado trabajar, la institución en la que trabajo actualmente y donde hice el doctorado. Pues eh, y, y están de todos. O sea, ambas cuentan con un tema de repositorios, cierto? Eh, eh, vamos que en la Universidad de Purdue que fue donde dice el, el doctorado es un poco más fuerte la parte de la capacitación, allá te cuentan todo el tema de cómo debes manejar los datos desde que se crean hasta que se destruyen todo el ciclo de vida, cuántos años te mantienen en, en almacenamiento, datos, eh, publicaciones y todo ese tema tiene que ver también con el, el tamaño y el, la tradición de la universidad pues. Eh, y con la, y la institución pues, en la que trabajo actualmente, donde eh, pues es mucho más fácil comunicarme, sobre todo con el idioma, con las personas, pero sí hace falta un poco la parte de, de capacitación, y tiene que ver con que, por ejemplo, en, en la otra universidad habían bibliotecarios expertos de cada, de cada eh, eh, facultad. Entonces, además de tener una biblioteca, unos bibliotecarios centrales, hay unos bibliotecarios expertos de cada tema, entonces el tema de darte soporte se facilita mucho más. Y ese es un tema que, que Facilita mucho a uno porque a la final vas y le preguntas al experto en el tema en tu área, ¿cómo lo haces? Eh, y entonces, claro, cuando tienes el bibliotecario experto, por un lado, sabe un montón de, de bibliotecología, de archivo, de todo esto, pero además eh, sabe de tu tema, entonces te va a contar qué es lo que hace la gente en biología, qué es lo que hace la gente en ingeniería mecánica y tiene también esa, esa parte que de pronto en otras universidades... No pasa y es entendible, pues o sea, en nuestro caso tenemos dos bibliotecólogos y pues no, no pueden cubrir ese tipo, de, ese tipo de demandas tan amplias, pues cierto, porque las instituciones algunas son más pequeñas. Entonces, entonces pues, ahí sí puede ser como desde eso. Acá nos dejan pues hacer un archivo de todos los tipos eh, y digamos que en, a nivel nacional en Colombia apenas eh, eh, empezó a regir la política de ciencia abierta hace tres meses y solo va a ser exigencia a partir de 2025, pues, o sea, todavía no es que vaya a, ser, va a, haber, a haber exigencias. Y entonces, en ese sentido también, pues, apenas vamos a empezar a ver un cambio en ese sentido. Sin embargo, eh, los bibliotecarios siempre están, pues, como en, eh, un poquito a la vanguardia del resto de nosotros en ese aspecto, y, y creo que sí nos pueden ayudar bastante en, en eso. Pues, más o menos a eso, a eso me refería, pero no era solo uno o lo otro, sino que en realidad he visto, he visto de todo, pues, y, y muchas veces es... es que no sabemos hacerlo cierto y como decían ahorita pues en la charla principal en la ponencia que también eh, a veces es que no formamos a nuestros estudiantes en estas prácticas desde el día uno entonces ellos después tienen que adoptar eso y claro es muy difícil porque llevas 10 años trabajando de una misma manera mientras que sigamos si esto viene desde la biblioteca misma que es la que suele brindar este tipo de capacitaciones de cómo hacer un trabajo de grado cómo hacer citas eh, todo esto viene desde allá pues posiblemente permite un, un muchas escalas de, del, de la institución, pues, y no solamente una de las escalas. Obviamente, desde el otro lado estoy, por ejemplo, en mi caso, yo ayudando, pues, también a eso, pero es una escala muy diferente, así institucionalmente, como todo, todo un tema de políticas ha apoyado en la biblioteca, que creo que sigue siendo, pues, un centro importante, a pesar de que haya cambiado mucho, pues, pero digamos que digitalmente es como la versión nueva del trabajo que hacían las bibliotecas antes, pues, ya ha migrado, pero sigue siendo, en esencia, el mismo trabajo. Sí, gracias, Nicolás. Me parece muy importante lo que has hablado sobre las, los bibliotecarios. Um, en mi trabajo, aparte de, de, de estar en este congreso, en mi trabajo de diario, he empezado a, a, a colaborar un poco con algunos bibliotecarios y hacen un trabajo muy, muy importante. Y este tema de concienciar a los investigadores, lo que decían los estudiantes, sabes que lo, los estudiantes jóvenes vengan ya con ese conocimiento de estas prácticas, es muy importante. Eh, estoy de acuerdo que muchos de ellos están ya, como decías, a la vanguardia de todo esto, quieren estar como tres pasos adelante para estar listos a, a, a preparar a, a los investigadores y estudiantes acorde a los, a los últimos avances de política, requerimientos, etcétera, pero o sea, me parece que podríamos también pensar potencialmente en hacer algún recurso o guías de alguna manera, con esa idea de esto sería útil para bibliotecarios, cosas que pueden poner en sus páginas web o materiales que pueden reutilizar, porque sé que hacen mucho trabajo también de, de capacitación. Fantástico, gracias. Um, el siguiente punto que tenemos es um, documentar procesos y la creación de documentos normativos en las instituciones, como el contexto para dar visibilidad y continuidad a los proyectos relacionados con la ciencia abierta. Um, Perdón, ¿a, ahí sí yo. Este, sí, justamente iban un poquito relacionado los dos puntos que, que compartí ahí y muy de acuerdo con lo que comentaban anteriormente. Eh, por un lado el tema de especialización y, y de pues, formar, en este caso, a, a, a las personas que están especializadas o, o detrás de los procesos de, de, de servicios de información, como bibliotecarios, bibliotecarios y, este, bueno, todos aquellos que están en estos centros de, de información. Un punto bien importante en prácticamente todas las instituciones que en su momento, en mi experiencia, llegué a notar, es que a veces hay una falta de documentación de procesos. no eh, Por un lado, para la creación de estos documentos normativos de, de las instituciones que estén alineados a, a la visión, misión y, y, y a los objetivos que se tienen como centros de investigación, universidades, este, bueno, cualquier, cualquier centro, este, cualquier institución, pero también de ciertos procesos un poco más específicos, como el, el siguiente punto, que es eh, el de divulgar también planes de gestión de datos, que por ahí veía alguien que también comentaba en, en algunos de los documentos, o en algunas de las sugerencias, la creación o este, de, de, de, y la homogeneización ¿no? de, de estos estándares que nos permiten, por un lado, eh, dar visibilidad al trabajo que se está haciendo en las instituciones, por otro lado, ayudar a las personas que están trabajando, pues digamos que detrás de, del escritorio eh, y, y haciendo esta labor de comunidad de, dentro de las organizaciones y también pues para poder tener como eh, estándares que nos permitan eh, socializar y divulgar al exterior pues el trabajo y en este caso pues las bases de datos o todos los documentos que se estén generando alrededor del mismo, ¿no? Me parece un punto muy, muy importante en el sentido de que cada, esto me parece que podría ser muy útil porque seguro que cada institución, eh, hay una nueva política, me tengo que pensar cómo, cómo le implemento, qué texto, a quién se lo tengo que decir, cómo reviso si realidad, sabes, esto está pasando o cuál es el impacto de esta política, etc. O sea que me parece que sería interesante eso, tener algún documento donde sea, mira, sí. Si, como institución tienes que implementar este cambio o quieres introducir esta nueva práctica, que hay una, una guía de o cinco o seis puntos a seguir. Sabes aquí cosas en las que tienes que pensar, cómo tienes que consultar a las personas que, que están en la universidad, cómo haces esto, qué tipo de, de elementos tendrías que tener en tu texto de política, etcétera. Eso me parece bastante interesante como, como tema que pueda ser eso transferible en diferentes regiones e instituciones um, y bastante útil. Uh, muy bien, el siguiente punto era definir y divulgar en nuestras instituciones planes de gestión de datos eh, importante para un correcto uso de la información, homogeneización y requerimientos estandarizados para proteger la información sensible. Uh, muy importante tener estos planes de gestión de datos para estar seguros que, que los datos abiertos sean útiles, pero también que se que se eh, compartan de forma responsable. Me preguntaba si tenéis ejemplos de, de tal vez planes de gestión de datos que, que estén en marcha, que digáis este es uno que es un ejemplo en plan 10 sobre 10. Lo han hecho muy bien. Um, o, o, o que, que, no sé, que, que sea particularmente útil o, de, o, o, o, o os parece que esto es algo que, que deberíamos mirar en el sentido de, de actualizarlos o añadir mayor énfasis en esta parte de la información sensible. Me pregunto si alguno de vosotros tiene, eh, como digo, experiencia con esto o tal vez habéis creado vuestros propios panes de, de gestión y queréis comentar un poco más sobre esa experiencia. Y como decía, por favor, eh, eh, podéis o levantar la mano o, o eh, poner el micrófono en marcha. Bueno, si no, podemos volver a esto en el, en el contexto de, de tal vez los recursos de datos abiertos, porque veo que, que habéis añadido ejemplos, así que volveré a este tema en breve. Eh, vamos a ver, siguientes puntos, eh, fortalecer el diálogo de todo el componente de lo abierto, es, exactamente, creo que esto es eh, relacionado a lo que habíamos hablado antes, trabajo conjunto con vigilancia tecnológica en la biblioteca. Me interesaría oír un poco más sobre lo que veis dentro de lo que es vigilancia tecnológica, la persona que añadió este punto, si nos importaría elaborar un poco. Que no tengo muy claro si es en el sentido de eso, protección de datos o protección intelectual. No, Qué no, pena, no quiero. Efectivamente fui sí. yo. Sí, ah, no por se... favor, sí, sí, Luz. Los... Me da pena. Sí, nosotros desde, precisamente cuando iniciamos ese trabajo, acá tenemos una coordinación de vigilancia tecnológica y desde que se creó la unidad en el año 2018, una de las apuestas es la formación. La formación en el tema de lo que llamamos la integridad académica, ¿cierto? Y la integridad académica en todos los componentes de, de minimizar el, el, el, el tema del plagio, las buenas prácticas escriturales, también el tema de, de ser vigías y hacer revisión, ser vigías de la producción de, pues, tanto de los investigadores como de los estudiantes, también ...revisar y proponer cuáles son estas bases de datos, cuáles son estas revistas donde los investigadores los y las investigadoras pueden publicar, porque digamos que todavía no se tenía muy claro, digamos que en un momento particular de la universidad él estaba más direccionado a hacer la publicación de libros, resultados de investigación y no reconocerse pues que habían unos repositorios, otros accesos, bases de datos de libre, de libre acceso donde los investigadores también podían colocar su producción académica y científica, entonces por eso era tan importante para nosotros eh, trabajar de la mano con esta coordinación, además de que involucramos en este ejercicio, en esta práctica, eh, la formación con biblioteca, bien lo mencionaba ahora uno de los de los asistentes a este taller. Entonces, para nosotros, la biblioteca, vigilancia tecnológica y en su momento, la, la Vicerrectoría de Investigaciones hacíamos como este ejercicio conjunto de cómo lograr hacer ese trabajo. Pero Entonces, no solamente era el, el ejercicio de ser vigías o vigilantes, sino también ser muy propositivos y hacer la revisión de qué era lo que se estaba moviendo en, esto, en las redes o qué era lo que se estaba dando en acceso abierto, donde los investigadores tuvieran la confianza de poder publicar sus textos de buena calidad eh, y que tuvieran puesto todo su proceso de revisión. Además que acá la vigilancia tecnológica es la encargada de, de gestionar todo el proceso de evaluación de los ejercicios de formulación de proyectos y resultados derivados de investigación. Entonces, por eso aparece aquí la vigilancia tecnológica. Gracias por esta clarificación, no entiendo mucho más, va en el sentido más de la integridad y la confianza respecto a las diferentes revistas e, e información en abierto. Um, me parece un tema bastante eh, candente, digamos, todo esto de la integridad, etcétera, y particularmente con, con el ímpetus detrás del, del acceso abierto, el tener, eh, no es acceso abierto y todo vale, o sea, decir cuáles son las revistas y los repositorios, en los que podemos tener confianza porque hay un proceso o de revisión por pares o, o de escrutinio, que es lo que esperamos, o tienes el, el soporte inter, in, institucional eh, que va con ello. O sea que se me parecería también algo interesante eh, que hacer con, con ese enfoque en, en, en las comunidades iberoamericanas, porque ha habido mucho, mucho, mucho debate sobre los predatory journals, como ven las revistas estas predadoras, no sé si lo estoy traduciendo bien eh, en los ámbitos anglosajones, pero me parece que sería importante también tener un poco de información respecto a eso. Perfecto, gracias por compartir esos eh, detalles y las clarificaciones y ejemplos. Eh, la segunda parte, habíamos eh, pedido recursos específicos por si había cosas que, recursos que ya conocíais, eh, tal vez en otro idioma, etc. Yo he añadido un par de guías que conozco que están en inglés, uh, que las he usado un par de veces, eh, bueno, bastantes veces de hecho. <ríe> Está la guía de Spark de How Open Is It, o sea, cómo está, es de abierto respecto a las diferentes modalidades de, de, de, de acceso abierto, que me parece, me, me gusta mucho el formato porque es este es en tipo de tabla y se va sabes, más abierto según te vas moviendo, etc. Es muy visual, o sea, sabes que vas en el proceso ese de cada vez más abierto. Y conozco una guía que sigue un formato similar, que también es el How Open Is It, que la ha desarrollado el Open Research Funders Group, es un grupo de agencias de financiación que tienen interés en la ciencia abierta y siguiendo ese tipo de modelo han hecho también cosas similares, pero no solo para el acceso abierto, sino para los datos, licencias, etcétera. Sim similar formato, es decir, cada vez según vas en este proceso, cada vez vas abriendo más, permites más usos, etcétera. Eh, perfecto, veo que alguien ha, abierto, eh, sorry, eh, perdón. ha añadido otro documento sobre ciencia abierta en América Latina del CILAC, no lo conocía. Um, la persona que lo haya añadido nos quiere decir un poquito del contexto de este documento o, o cualquiera de vosotros si, si lo conocéis. Que si no lo voy a abrir y lo escaneo rápidamente. <risa> uh, ah, muy bien, es en el contexto de. Perfecto. Ciencia, tecnología. Ok, o sea, esto, esto está en castellano uh, y supongo que es un poco más completo respecto a diferentes. Ah, uh, era un trabajo, o sea, hay, hay, hay trabajo de. De contexto respecto. ¿Es esto parte de lo que tal vez contribuyó a las, a, a las recomendaciones de la UNESCO? Me parece que sí. Me sí, parece no? que sí, ¿verdad? ¿Tiene, eh... tiene... Muy Perdón. bien. Sí, sí. sí, mira, sí. Eh, Domingo Navarro, por acá, desde Santiago de Chile. Eh, por favor. Muy mm. nuevo en el tema de eh, la ciencia abierta. Estamos muy sobre caballo, como se dice por acá. Queremos eh, tomar cuenta de todas las experiencias que podamos y eh, cursando ahora justamente un pequeño curso de ciencia abierta. Y esto ha sido uno de los pilares documentos pilares para la primera lectura. Eh, así que nada, lo he querido compartir porque me parece que es un buen documento, sobre todo para lo que es América Latina. Eh, Perfecto, gracias por compartirlo. No, sí, me lo voy a mirar porque no me, no me lo había leído, pero me parece que seguro tiene muchas de las claves importantes dentro de lo que es la ciencia abierta. Gracias. Muy bien, ¿qué más teníamos aquí dentro de…? Esto era para uh, acceso abierto. Eh, teníamos también eh, varias… Uh, uh, ¿Sugerencias dentro de datos abiertos, las plataformas para compartir datos? Muy, sí, hay varias. También algo que tal, tal vez podríamos mirar y sé que seguramente hay por lo menos plataformas que agregan esto es la, cuáles son las, los repositorios de datos que hay para publicar datos en abierto. Y, y supongo que otra cosa que podría ser útil es de cómo, cómo cómo decides ¿no? cuáles son las cosas a tener en cuenta, porque hay tantos. Eh, yo he añadido, no sé si eh, entra estrictamente dentro de esto, pero eh, forma parte de, de trabajo que, al que he contribuido en, acerca de publicación de datos, eh, un documento con recomendaciones eh, de un grupo de trabajo donde hablamos un poco de cómo hacer seguimiento y gestionar cualquier problema ético que puede salir eh, eh, a la luz en el contexto de publicar datos. Um, Luz ha hablaba un poco de, de integridad en publicación, etcétera. Es algo que está saliendo también respecto a datos abiertos, o sea, que es, está en inglés, pero si, si nos parece que es relevante, podría, podríamos traducirlo. Eh, muy bien, habéis compartido portales. Perfecto, seguro que tendrán información acerca de lo que eh, piden a los usuarios, así que eso también puede ser útil para tener. Eh, documento ejemplos de política para la gestión de datos, perfecto, también de, de Spark, muy bien y el Data Management eh, Plan Tool eh, una herramienta para la construcción de paneles de gestión de datos, perfecto que supongo que está en inglés, o sea que podríamos mirar si lo queremos traducir, perfecto muy bien eh, para el tercer tema educación y desarrollo de habilidades en ciencia abierta um, o okay, que educación no hay tantos materiales en español, esto es un ejemplo, traducción. Muy bien, me parece, o sea, lo que estoy teniendo de, de o sea, lo que estoy sacando de, de esta sugerencia es el, el hecho de que tal vez hay una laguna de materiales respecto a educación y desarrollo de habilidades y es algo que sí si nos parece que nos podría interesar, o algo general, o algo un poco más especializado de acorde a nos, nuestros intereses, también podíamos mirarlo con un poco más de detalle. Eh, bien, quería mirar también uh, qué habíamos puesto en la tercera sección. Eh, y esto era un poco más de, de eso para pensar que nos hubiese ayudado si tengo que empezar mañana otra vez de nuevo, que sería útil. Eh, muy bien, eh, empecé a hacer eh, eh, parte de comuni... Es cierto que hay ciertas comunidades que ya han hecho cosas en abierto desde, parece que desde siempre, sabes, en otros sitios parece que es revolucionario, pero es cierto que el Open Software lleva bastante tiempo trabajando de manera muy colaborativa y en abierto. Eh, acceso abierto, guía acerca de los dif... ah, esto creo que lo he puesto ahí. <ríe> Me pregunto si sería útil o ya, si existe ya me encantaría que me eh, indicarais, pero me pregunto si sería útil hacer, tener algún documento que sea como eso, una página estilo a los Park, pero decir, estos son los modelos y esto es la terminología. Uh, yo trabajo con muchos investigadores que les encanta la ciencia abierta y están en, en ello, pero les tengo que explicar qué es diamante, qué es el bronce. Bueno, de hecho, el bronce me lo miré yo por Google, porque como, wow, otro color. Y no sé, algo que sea breve para decir, estos son los modelos, esto significa, eh, cuando hagas este, no, este, este color, ese significa tal, no sé. Me pregunta a veces, los investigadores no tienen mucho tiempo, o sea, no sé, digo, igual una infografía, una página podría servir. Eh... Oh, el siguiente creo que lo puse yo también, si, si sería útil hacer alguna guía específicamente para investigadores, en plan, hacer esto en cinco, en cinco pasos, no tiene que ser lo que he escrito ahí, pero sabes, como si tienes que hacer este proceso que parece que es muy complejo y que te va a llevar tiempo, pero mira, aquí es, lo vamos a partir en cinco y eso tienes que hacer estas cinco cosas. Yo hago mucho trabajo de concienciación respecto a preprints y es la cosa que siempre pongo en mis presentaciones. Aquí están los cinco pasos. Acuérdate de estas cinco cosas y irá bien. Me preguntaba si algo así para datos podría ser útil. Uh, ok, el siguiente punto. Acceso abierto a la universidad. Uh, trabajo de publicaciones académicas uh, bajo este principio. Manejo de software. Ah, posteriormente el tema de Punting. Okay, ¿O so qué? ¿Esto sería en el, en el contexto de las revistas gestionadas por universidades, por ejemplo? Bueno, sí, en, en ese fue mi caso. Este, a mí me tocó involucrarme en, en el mundo de, de lo abierto gracias a, a la universidad. Eh, pri, primero como estudiante, entendiendo un poco el, el contexto que en ese entonces estaba de, de moda en México porque estaba sucediendo el proceso de, de actualización de la Ley de Ciencia y Tecnología acá en 2014, yo estoy en, en ese entonces, 2012, 2013, y se está hablando mucho de, de la importancia de tener acceso abierto pues dentro de la legislación ¿no? en, en, en nuestro país en este caso. Eh, creo que una de, de las cosas que más hubieran funcionado en su momento, aunque estaba empezando, era empezar a hacer esto, lo que hemos platicado un poquito, este, esta documentación de, de procesos, buenas prácticas, que es un poquito lo que estamos tratando de hacer hoy acá también, eh, sobre todo en la región, no entender cómo estaba funcionando en otros países, porque en ese entonces sabíamos que en Argentina, este, que en Brasil, se está hablando desde hace muchos años, de, en Perú también, de, de este tema, y en Colombia ni se diga que hubo también varios casos, pero era difícil encontrar información hoy en día aunque es un poco más sencillo en estos foros platicar de ello sigue siendo importante tener el contexto no del por qué abierto por qué nos vamos hacia por qué mirar hacia hacia, hacia, esta, hacia este paradigma y por qué como instituciones desde cualquier universidad centro de investigación o, o en el caso de a, a nivel gubernamental, porque es importante y qué beneficios se tienen al respecto. ¿no? Entonces, documentos y eh, sitios que, que, que registren ese tipo de actividades. Eh, creo que son de mucha ayuda para quienes vienen y para quienes están involucrando en el tema de lo abierto, puedan tener de una manera, como tú mencionabas, ¿no? más sencilla tanto qué, qué es lo que puedo hacer, si me interesa, dónde, dónde tengo que acercarme, si estoy eh, interesada, interesado en, en, en entrar a estos temas y cómo puedo aportar este, si, sin caer en, en, en la misma rueda de, ah, se me ocurre esto, cuando seguramente alguien más también en estos años ya pasó por ello, ¿no? Aquí como un ejemplo claro, se si intentó hacer esto, este fue el resultado, eh, se sugiere hacer A, B o C. Recientemente, recuerdo que la, la, la OCDE estaba lanzando un poco documentos de, de, de recopilación de buenas prácticas a nivel gubernamental, pero a nivel institucional creo que se ha dejado un poquito de lado y valdría mucho la pena también tener eso en, en, en consideración. Me, me gusta mucho esto, en el sentido de lo que dices, tú, cada uno vamos reinventando la rueda en cada institución. <risa> um, y en el sentido de tener. Eh, muy claro eso, el porqué, ¿no? por qué, ¿no? ¿Por qué me debo interesar en esto? Y luego, eh, en plan, si, si quieres dar un paso en este, en este trayecto e implementar una cosa, pues aquí está una cosa que puedes hacer, ¿no? Algo un poco concreto, darles eh, en, en el sentido de pensar cómo, cómo, cómo empezar ese proceso de implementación. Eh, muy bien. Eh, teníamos otro punto aquí, jornadas de investigación con el tema central de ciencia ciudadana, una experiencia de investigación para promover el conocimiento abierto. Eh, oh, muy Esto es algo que ya eh, es una jornada que ya eh, ha tenido lugar. Eh, creo que esto lo ha añadido Eliana, está, Eliana, ¿nos quieres decir un poco más si esto es algo que ya tuvo lugar o ha habido alguna guía o, no, o esto insumos? No, de... uh -huh. sí, esto fueron las jornadas, nuevamente yo, efectivamente fueron una jornada de investigación que realizamos en el año 2020 precisamente para reconocer pues un, un poco lo que era lo que era la ciencia abierta como diálogo institucional, cómo nos acercábamos desde, desde la universidad con los investigadores a reflexionar sobre cuáles eran las condiciones y limitaciones que teníamos para hacer ciencia abierta cuando se llegó el tiempo de confinamiento. Entonces no quisimos suspender el evento académico, sino cómo hacíamos ese, ese reconocimiento de esas prácticas, qué experiencias teníamos institucionalmente sobre ciencia ciudadana a partir de la práctica de un centro de estudio el que les mencioné ahorita, desde, y un tanto la narrativa misma de los estudiantes sobre las estrategias formativas en investigación que involucraran las herramientas y todos estos elementos pues, en, en abierto. Entonces, eso tuvo lugar en el 2020, solo que la invitada eh, central a este encuentro, la conferencista, fue la profesora Eliana de la Universidad de Antioquia de Medellín. Gracias, Luz. Gracias. Eh, muy bien. Estos eran los comentarios que teníamos. Um, antes de empezar a intentar condensar todo esto un poco más en un plan para mañana, quería ver si había algún otro comentario, sugerencia respecto a cualquier cosa que hemos eh, visto aquí, que estaba en el documento o cosas nuevas, porque por supuesto podéis seguir eh, añadiendo comentarios en cualquier momento. Eh, ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia, comentario, cuestión? Sí, María Juana, por favor. Eh, hola, buenas tardes, si sí me escuchan, ¿cierto? Sí, perfecto. Porque, bueno, eh, Mira, pues a mí me ha interesado mucho todos los aspectos que tienen que ver con educación eh, y uh -huh. desarrollo de, de habilidades y creo que uno de los temas que en Latinoamérica no nos hemos asentado a hablar es cómo eh, podría converger todo el movimiento de software libre con uh -huh. las iniciativas de ciencia abierta. Porque nosotros dependemos muchísimo de infraestructuras en las cuales nosotros no tenemos eh, soberanía tecnológica. Y, y digamos que todas las iniciativas que hay en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en México, de software libre, podrían digamos eh, apoyar y acompañar este proceso de alfabetización y también de, eh, pues de autonomía, ¿no? Mm. Y bueno, y, y lo vemos, ¿no? Nosotros estamos dependiendo de Zoom, entonces nuestros compañeros de Cuba no pudieron porque allá hay una restricción. Estamos todos vinculados a, en, en, en Google Drive, ¿no? Entonces, ¿por qué no conocer otras alternativas que no requieren de curvas de aprendizaje tan grandes, pero que sí nos permiten empezar las mismas tecnologías, ¿no? Y, y ahí, como que mencionaba que en español tenemos muy poca producción de materiales, incluso hoy eh, una compañera. Eh, eh, Laura, Laura, que bueno, ya no me acuerdo ahorita de su nombre exactamente, pero en el panel de la mesa 3 presentó una de las guías de ciencia abierta en inglés, ¿no? entonces también empezamos a producir materiales increíbles y los abrimos siempre a una comunidad pues, internacional, pero no hacemos ese trabajo de que sea o bilingüe o que incluso pueda estar en otras, en otras lenguas. ¿no? Entonces, pues creo que el ejercicio es a crear materiales propios, también hacer traducciones colaborativas eh, y, y también pues a, a que podamos centralizar un poco en ciertos repositorios, creo que ya se había hablado, no como las bibliotecas, yo vengo del área de bibliotecas, podemos tener eh, puntos de acceso para compartir estos materiales, porque eh, no sé, ahí, ahí indiqué que de los pocos cursos que hay en español, está el del CEPAL, no en gestión de datos, un campo muy específico, pero que permite ya tener como un panorama general, pero, pero cuando vas a buscar todo es eh, de la escuela inglesa, eh, sí, todo, todo el norte europeo está muy atento y todo Estados Unidos ya tiene bibliotecólogas especializadas en datos, nosotros todavía no tenemos ese eh, rol profesional acá, entonces pues ojalá que podamos como reunir materiales, compartirlos, hacer traducciones. Sería ese mi aporte. Mm -hmm. Muchas gracias. Gracias por, por, por compartir esto. Muy importante toda esta parte de, de la soberanía tecnológica, que creo que yo me apunto a la primera, que me hago cómoda, Zoom por todas partes, y es verdad que quién sabe lo que puede pasar mañana, ya hemos visto el ejemplo de Twitter. <risa> um, así que súper importante tener esto en mente. Yo personalmente que conozco menos... Um, uh, Menos el tema del software. Me encantaría tener algo a lo que referirme, decir cuáles son las alternativas de, de las plataformas que usamos, que de hecho son están montadas de manera libre y, y, y que podemos apoyar y, y, y compartir con la comunidad. O sea que importante este tema también. Uh, muy bien. Nos quedan como un cuarto de hora, porque eh, me gustaría acabar en, en un cuarto de hora así y Arturo y yo vamos a otra sesión justo después. Um, lo que, uh, un Voy a comentar un par de cosas y luego Arturo también eh, te doy paso para ir sintetizando y, y, y que empecemos ya un poco a ver dónde nos queremos centrar mañana, porque hemos, hemos tocado muchísimos temas que me parecen todos muy importantes, pero por supuesto tenemos solo como otra sesión mañana, así que tal vez nos queramos centrar en, en unos cuantos temas concretos. Una de las cosas que eh, estoy oyendo y, y por supuesto eh, invito a todos los asistentes a a corregirme o, o a elaborar sí, en cualquier cosa que, que, que diga aquí. Pero una de las cosas que estoy oyendo, porque he estado pensando en esto también antes de la sesión hoy, es cuál es la audiencia de los documentos, en quién nos vamos a centrar. Esto puede ser útil en, en, en el tema de, de pensar un poco que, cómo lo voy a, cómo vas a crear un documento o cómo vas a posicionar un documento. Y lo que estoy oyendo me parece es que podría ser interesante hacer un poco de trabajo que esté más um, eh, enfocado hacia instituciones y bibliotecarios, porque los bibliotecarios tienen, hacen todo este proceso de concienciación también, o sea que van a llegar a investigadores, etcétera, mediante su, sus programas de capacitación. Um, esto es un poco lo que he oído, pero por supuesto, si, si hay otras ideas, etcétera, eh, no dudéis en decírmelo, solo que a mí me ayuda bastante pensar esto en cuál es la audiencia de quién va a leer este documento y entonces pensar un poco en cuáles las bases sobre las que vienen, etcétera. Eh, me parecía eso bastante importante, eso, el tema institucional, eh, diálogo institucional, eh, dar eh, información a los bibliotecarios, etcétera. Eh, no sé, es uno de los ángulos que me parece que podría ser importante mañana. Tenemos aquí varias eh, guías, creo que algunas de estas podrían ser útiles en hacer un poco de trabajo de traducción, porque me parecen guías que, que son fáciles de traducir, o relativamente fáciles, pero muy aplicables, como las, eh, las, los temas de acceso abierto y el data management plan, o sea, la, la guía para, eh, el, para los datos, etc. En en lugar de meterme en los diferentes temas, estaba pensando Arturo, no sé si querías también empezar a pensar un poco lo de mañana. Distilamos un poco algunas temáticas. Yo tengo unas cuantas ideas por lo que sea, lo que hemos estado dialogando, pero quería también darte la, la, la oportunidad de, de decirnos cómo lo ves tú, eh, cómo, cómo opinas que podemos sintetizar. Claro que sí. Eh, pues primero que nada, eh, agradecerles a todos los que han estado por acá. Llegamos a ser 32 personas en, en algún punto. Eh, me parece muy interesante que se hayan elegido estos tres temas, eh, dada la variedad de, de, de, de opciones que había. Y también habla, creo, mucho de, del interés en la región. ¿no? Aunque pareciera, y hay algunos reportes y textos que hablan de más de ciencia, de ciencia abierta que de acceso abierto, eh, el hecho de que todavía estemos mirando, creo que obedece mucho a, a alguno de los comentarios que se hacían que de una u otra forma la gran mayoría de la producción de, de este tipo de, de documentos y recursos pues están en, en inglés este, en, en el mejor de los casos no eh, hay, hay una gran cantidad de, de, de documentos propios para las regiones que valdría mucho la pena analizar y este tipo de espacios creo que nos, nos abren la puerta y es una invitación también para todas la, toda la audiencia a que podamos ir compartiendo este tipo de documentos que a lo mejor no están en, en, en español pero que identificamos y que creemos que tienen gran valía para, para nuestro día a día y para eh, quienes nos acompañan, pues empezar a, a compartir este y, y hacer un trabajo de, de traducción pues para que las personas que vayan sumándose a estas causas o a estas iniciativas tengan también eh, un poco la, la vida más fácil, como, como decimos. no eh, Partiendo de la idea de que es acceso abierto, datos abiertos y educación y desarrollo de habilidades en ciencia abierta, como bien mencionas, creo que valdría mucho la pena seleccionar un par de, de, de documentos este, que están en inglés. Eh, estos de, de, de gestión de datos me parecen bastante pertinentes porque podrían funcionar como guías para... Eh, la, la gestión, bueno, para, la, la, para quienes de, deseen empezar a implementar eh, planes de gestión de datos a nivel institucional, por el lado de acceso abierto, no sé qué piensen o si, si, si alguien tiene alguna a, idea al respecto, pero tal vez podríamos ir haciendo este, esta especie como tanto de, de, de catálogo como de recursos, como la traducción de un par de, de o de algún documento que hagamos, que, que creo, creo que hay una gran cantidad de información de acceso abierto en español, o hay, hay un poquito más, a, a, a diferencia de lo demás, pero donde casi no veo es de educación eh, y, y habilidades formativas de ciencia abierta. Tal vez ahí valdría la pena, eh, si así lo decían, el empezar a trabajar en un documento en donde podamos ya compartir este, pues muy puntualmente cuáles podrían ser buenas prácticas que podrían este, implementarse en las diferentes instituciones. Una de las que se mencionaba era pues el tema de la formación, ¿no? tanto en el campo bibliotecario como en el campo de, en general de las ciencias, el entendimiento de, de, de los temas de apertura y las habilidades que se requieren y que se pueden aprovechar para esto. Creo que podríamos ir, eh, por un lado, encapsulando la, la idea general de, de, de lo que hemos platicado el día de hoy, y tener un, un, un par de documentos eh, en español. No, no sé si hay alguien que, que, que, este, bueno, que, que, que, que pueda apoyarnos con, en, el, en el tema de, de, del portugués, eh, que también sería la idea, pero en, en todo caso, pues, bueno, al menos en español, tener uno o dos documentos traducidos o guías este, en donde podamos mañana meter mano entre todos para, para empezar a, a, a asentarlo, creo que valdría mucho la pena. Me gusta mucho lo que propones. Creo que podríamos coger. Ah, sí, eh, veo que Domingo está de acuerdo bien. Uh, me gusta mucho porque eh, eh, creo que debemos tener en cuenta que eso, que mañana tenemos otra sesión, pero son 90 minutos y va muy rápido. Así que tal vez lo que podríamos hacer es eh, proponer eh, un par de cosas, eh, da la traducción, como dices tú. Eh, o, coger una guía que nos parezca útil, tal vez en inglés, está la del eh, Data Management Tool, traducción, como decías, eh, traducir uno o dos eh, documentos de acceso abierto que no sean muy complejos, pero que nos parezcan útiles y que donde se podría crear una eso como una tabla o infografía o guía. Y luego me parece buena idea también intentar de, crear esto como un poco más de información respecto a la educación y habilidades. Um, el enfoque este a bibliotecarios me parece muy útil. ¿Cuáles serían lo, los temas a focalizarse? Habías comentado antes, me parecía algo bastante útil eh, eh, esto de tener una guía sobre poner cosas en práctica en la institución. Eso, eso, el porqué. Eh, los cinco puntos principales, digamos, y, y cómo poner, poner esto en marcha si quieres explorarlo o algo así. No tiene que ser que te estás como comprometiendo de por vida, pero no sé, este tipo de cosas. Es decir, aquí hay unos principios, aquí hay unos valores, aquí hay unas sugerencias de cómo empezar. Eso podría ser útil y algo que los bibliotecarios también, luego puedan añadir a ello o, o adaptarlo. Creo que con eso ya tendremos bastante <ríe> en lo que trabajar. Uh, mañana, entonces lo que íbamos a proponer para mañana es um, eh, que entre ahora y la sesión de mañana, que es a las once y media quito, de, a las once y media de la mañana quito si no me estoy uh, equivocando con mis zonas horarias porque yo estoy en Europa, perfecto, gracias um, lo que haremos es eh, vamos a tener como un, un vamos a sintetizar en qué vamos a trabajar en una tabla así más o menos. Eh, Arturo y yo podemos sintetizar esta conversación y, y ponerlo aquí para el principio de mañana. Lo que podemos hacer mañana es, como parte de la introducción, eh, invitaros a apuntaros a los temas que os interesaría más. Es más estilo traducción, más crear algo nuevo, etcétera. Y creo que a partir de ahí ya acorde de cuántos, asist cuántos asistentes hay, lo que podemos hacer es crear, eh, habíamos propuesto crear grupos de breakouts o separados para que podamos hacer un, eh, cada uno de más trabajo un poco más centrado en, en esa temática. Entonces, presentaremos esto para mañana y así cada uno podéis ver qué es lo que os interesa más o en lo que os gustaría trabajar y crearemos los grupos al principio de la sesión de mañana y el resto ya de la sesión Va a estar más focalizado en eh, trabajo colectivo, individual y colectivo, porque os vamos a pedir ya este trabajo un poco más de añadir eh, contenido que, que eh, va a alimentar el documento final. Así que vamos a trabajar en, en sintetizar esto. Os, damos un, eh, un, os, os lo presentaremos al principio de la sesión de mañana, los primeros diez minutos o así. Nos ponemos de acuerdo en los grupos, etcétera y ahí nos iremos organizando para contribuir a los diferentes temas. Eh, perfecto. ¿Hay algún otro comentario, pregunta, cuestión uh, que queríais compartir? Perfecto. Una, una cosa que os quería recordar es que el, el documento que que tengo ahora la pantalla es el mismo que vamos a utilizar mañana y que está abierto para editar en cualquier momento o sea que si, si os ocurre algo entre ahora y la sesión de mañana podéis seguir añadiendo recursos etcétera esto me parece útil capturarlo de cualquier manera porque seguro que independientemente del documento en el que trabajamos tendremos una sección de referencias otros recursos etcétera y esto va a ir añadiendo a la riqueza de, de, de esa sección así que podéis añadir cualquier otro recurso o idea que, que queráis compartir ahí y sí, el link del documento está aquí que sí, y se los sí. perfecto, gracias y como decía es, lo, es el mismo que utilizaremos mañana y después de esta parte tenéis la, también la agenda, a la agenda de mañana pero os lo vamos a ir explicando mañana una vez que eh, hagamos la presentación sobre los los temas en cuestión que vamos a ir profundizando. Eh, perfecto. Con esto, como explicaba al principio, vamos a acabar un poco antes para, para que Arturo y yo podamos prepararnos para el taller al que vamos a ir ahora. O Así sea que si os interesa, voy a, voy a también hablar del taller. Si os interesa la revisión en abierto, vamos a hablar de revisión en abierto particularmente en el contexto de preprints. Uh, os invito a uniros al taller que empieza en ocho minutos. Y con eso, pues muchísimas gracias por vuestras contribuciones, uh, tanto por el documento y, y en la discusión. Y esperamos veros mañana para continuar esto y, y eso pues, toda, toda, todas las contribuciones que vais a hacer a, a lo que es la, la creación en sí. Así que mañana listos para, para escribir en, en vuestros ordenadores, porque vamos a hacer bastante de, de trabajo colectivo en ese sentido. Muchas gracias a todos y hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego, gracias. que estén bien. Muchas gracias, un gusto saludarles. Sí, muchas gracias.